la temporada 3 de Fortnite ya está con nosotros Algo está sucediendo todavía con Midas y la compañía de Bindertech El mapa de Fortnite ha recibido una masiva ola de agua Que ha destrozado todo a su paso y a su alcance Algunas filtraciones muestran nuevos lugares que pronto llegarán al mapa de Fortnite Y aquí llega la gran pregunta para todos ¿Qué es de la historia del juego? ¿Y qué será lo que va a suceder? Para poder saber más de esto, deberemos profundizar mucho en la historia de Fortnite. Pero hoy vamos a concentrar nuestra teoría sobre Jules, la ingeniera. Siendo uno de los personajes más extraños esta temporada, realmente se trata de la llave para esta temporada. Para averiguar qué va a suceder en el futuro de Fortnite, deberemos saber sobre el pasado de Jules y sobre sus motivos. Y eso será exactamente... Lo que vamos a hacer hoy. ¿Quién es Jules? ¿Cuál es su relación con Midas? Averiguaremos cuál será la batalla final de esta temporada gracias a Jules... Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para lograr llegar a los 400.000 suscriptores Si quieres ser tú uno de los tres ganadores que damos a diario de un pase de batalla o de una skin de la tienda Solo deberás estar suscrito al canal con la campanita activada, dejar un buen like en el vídeo y comentarme cuál es tu idea de Pin Games una vez hecho eso, ya estarás participando. Y chicos, sentiros todos libres. Si os gustan los vídeos y queréis apoyar a la Neox Army, os invito a que utilicéis el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Somos uno de los creadores oficiales de Epic Games y le agradezco mucho a Fortnite esta oportunidad. Amigos, creo que para poder entender lo más importante de este vídeo, debemos mirar el pasado de este personaje para conseguir información de esta, tanto como sea posible. Esto nos ayudará a saber quién es Jules y qué es lo que pretende. Jules lleva realmente meses dentro del juego, pero Epic Games realmente la ha mantenido muy, muy en secreto hasta ahora. Así que empezaremos con la relación que Jules tiene con el tan aclamado Midas. Todos los jugadores han especulado acerca de esto y sugieren que realmente estos personajes han estado conectados de alguna manera. Podría ser un buen comienzo para esta investigación. En el pase de batalla de la temporada 2, podíamos ver que en la oficina de Midas aparecía una imagen de Jules encima de la mesita. Bueno, a ver, no sé vosotros, pero yo solo tengo fotos en mi casa con gente que realmente conozco y son cercanos a mí. Entonces, esto confirma que realmente no solo Jules tenía un contrato con Midas sino que realmente algo le relacionaba, familia de sangre, amigos cercanos, quizá fueran pareja, o quién sabe. En primer lugar, Jules no es aparentemente mayor que Midas, como para poder considerarla su madre o algo parecido. Entonces, apartando ya esta idea por completo, solo nos quedarían otras tres posibilidades que realmente sean realistas. La primera de estas teorías... ...indica que Jules podría ser significativamente la hermana o la hija de Midas. Midas aparentemente tiene una edad entre 25 y 35 años... ...ya que por ejemplo todo su pelo todavía tiene color y no está envejeciendo. Y realmente Midas todavía se ve demasiado joven. Jules al parecer podría ser más pequeña que Midas pero tampoco lo suficiente. Imagino que Jules tendrá entre 20 y 30 años... Por lo que, tirando a lo más alto de las posibilidades, como mucho se llevan 15 años de diferencia. Lo que realmente esto descartaría a casi imposible las posibilidades de que se trate de la hija de Midas. Pero esto solo es la primera teoría. Estos dos personajes realmente son muy similares. Ambos tienen muchos tatuajes, tienen una mirada bastante parecida y al parecer... Los dos desprenden una energía que podría encajar perfectamente en una relación de pareja. También son dos personajes realmente muy diferentes. Jules es un tipo de ingeniera y Midas es un maestro de la manipulación. Pero tampoco hay una pista tan fuerte como para asegurar que esta teoría sea del todo cierta. Por lo que esto crea otra posibilidad. Que se trate de la hermana de Midas. Para esto deberían ser más o menos de la misma edad y tener cosas en común. Así que vamos a fijarnos en las cosas biológicas de ambos. Realmente ambas skins son de tonalidades diferentes del color de la piel. Pero quizás por parte de Midas esto se trata a su poder de convertir todo lo que toca en oro. Pero hablemos de su color de pelo. Bien, ambos tienen un pelo realmente muy oscuro y ambos tienen un color muy peculiar en los ojos también, así que la mejor idea y la mayor de las posibilidades indica que realmente estos personajes están conectados y seguro que se trataría de una apuesta ganadora. Midas es un jefe de la manipulación, es realmente un agente secreto y viste como un auténtico maestro. Jules se viste de manera muy casual... Realmente parece una mecánica muy profesional... Pero aparte de todo esto... Los dos desprenden una energía realmente muy similar... Ambos tienen muchísimos tatuajes también... Parece la típica batalla entre rivalidades entre hermanos... Así que las evidencias sugieren que Jules... Realmente es la hermana de Midas... Midas tenía una foto de ella en su mesita... Tienen rasgos parecidos en la cara, en los ojos, en el pelo y la rivalidad que tienen entre ellos nos podría confirmar esta teoría. Lo que realmente nos impulsa más a esta teoría también es que Jules parece que quiere seguir su propio camino y no está de acuerdo con todos los planes que Midas tenía para la isla. Sabemos que Jules era una de las componentes del grupo Alter. Porque en el evento de esta pasada temporada pudimos ver archivos importantes top secret en la oficina del agente John Jones. Y eso significa que realmente son personajes muy importantes para la historia de esta temporada. Tanto Midas, como Jules, como Lipze. Ahora Jules ha tomado el poder de la agencia central del mapa, cambiándola a la facción de Shadow y convirtiéndose en el jefe de esta ubicación. Así siendo la persona más poderosa que existe actualmente en la isla de Fortnite Jules ha sido la creadora de la nueva autoridad Las murallas que la protegen y de todo lo que rodea a la agencia Shadow y de Alter Porque se trata de la ingeniera y la ingeniera es demasiado profesional También fue la creadora del de dispositivo Así que sus habilidades como ingeniera probablemente también influyan en el evento de esta temporada número 3. Entonces, ¿podría estar Midas realmente relacionado con el evento final de esta temporada? Veamos la historia real del Rey Midas y qué es lo que sucedió con este. Ya sabéis que este personaje es creado por una leyenda. Este personaje era famoso por convertir absolutamente todo lo que tocaba en oro macizo. Convirtiendo a Midas en una de las personas más ricas del mundo... Todo lo que tocaba al instante se convertía en oro. Todos le envidiaban. Como podemos ver, a Fortnite realmente le gusta mezclar la mitología con el juego real de Fortnite. El primer mapa de la isla del capítulo 1 recibía el nombre original en los archivos de Atena. Y en este capítulo 2 del mapa de Fortnite... Recibe un nombre algo similar Llamado Apolo Así que podría también estar Jules Mezclada con la mitología seguramente Según la historia de Fortnite Que realmente Jules también ha sido La creadora de todas las armas míticas del juego Entonces también cabe la posibilidad De que Jules fuera la creadora De la espada del infinito Y al parecer Jules está relacionada con un ingeniero ...de la mitología que realmente creó un búho mecánico muy parecido al que Jules tiene en su posesión. Donde este personaje también recibiría poderes y adivinar qué. Al final del mito, este personaje se enfrentaba a un gran monstruo marino. Adivinar de cuál monstruo se trata. El Kraken. No estoy bromeando, es la verdad. Podéis buscar vosotros mismos la historia y me da la sensación de que está todo demasiado bien relacionado como para que esta temporada no veamos algo similar al final del evento. Es completamente imposible adivinar lo que va a suceder hasta que esto suceda dentro del juego prácticamente, pero esta teoría creo les iba a gustar demasiado y les iba a dar que pensar. Espero que realmente la hayan disfrutado tanto o más que yo. Si es así, compartan el vídeo con todos sus amigos para que no se pierdan nada de Fortnite. Chicos, les invito a venir cada día en directo en Twitch. Tenéis el link en la descripción, podéis venir y seguirme todos los días. Estamos en directo de 3 a 6 de la tarde, hora española. Espero les haya encantado este vídeo. Si apoyan la teoría, dejen un fuerte like y si les gustó el vídeo también. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks!